chicas el día de hoy tenemos una rutina de limpieza comiendo comienzo secando todo lo que está en el fregador ya lavado ya limpio y ya organizándolo en su lugar Después paso con mi estufa, la desarmo, pongo todo en el fregador, los accesorios y comienzo a limpiarla con, con este polvito que consigues en Walmart o en el 99, o Dollar Tree. Y una fibra que esté un poco húmeda para que me permita que el producto se unte bien en la estufa. Terminando ahí paso a tallar los accesorios que ya había dejado remojando con polvito. Los tallo con la fibra y los enjuago y dejo secar. Y ahora con una toalla seca seco todo lo que es la estufa para poder empezar a colocar los accesorios ya secos. Vas a lavar todos los trastes del almuerzo para que esté todo ya limpio. Y pues aquí les muestro, les muestro cómo quedan los organizadores que compré el Didi. Me faltó uno para este lado, pero me gustó mucho cómo quedó todo bien organizado y en la mano. Este también está súper, súper práctico porque todo lo podemos agarrar muy fácilmente sin quitar todas las cosas. Así va a ser un dije Y también guardé mi freidura para que pues me dé espacio. Y así queda mi estufa, ya toda limpia, todo bien acomodado en su lugar. Está un poquito viejita este, ya me hace falta cambiarle todos los accesorios para prenderla. Ahora comienzo a dar una barrida por toda la casa, recoger lo que está mal puesto para limpiar el piso. Y para limpiar el piso uso este pino sol de aroma lavanda para que huela fresco. Y para quitar las manchitas de los muebles uso un poquito de alcohol con una servitoalla, tallo un poquito y pues se desprende todas las um, como manchitas que hace el enano con pincelines y eso. Y queda todo limpio como si los hubiera rayado. Y al final así es, es como queda mi cocina, mi sala y todo, todo limpio, todo como en su lugar.